Las criptomonedas son un medio digital de intercambio, cumple la función de una moneda y de ahí que se las conozca con ese nombre. Sin embargo, es algo totalmente digital. La primera criptomoneda fue el Bitcoin, creado por Satoshi Nakamoto, seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es. Hoy día, el Bitcoin es una de las monedas más conocidas a nivel mundial. En México, el 12% de la población adulta posee alguna criptomoneda. Hasta el momento, no existe claridad en México respecto al pago de impuestos por su utilización ni a los reportes de movimientos irregulares, porque al ser dinero entre particulares, su valor se asigna dependiendo de los acuerdos preestablecidos entre los usuarios.